Hola amigos, el set Royal. Este, pues vamos a jugar un juego así bien sexy. Se llama Rush Y pues empecemos. A vamos a ver si se pueden ganar dos. Creo que sí. A ver, que me salgo. Así que hice. Y esto es un ataque. Manche, esto es el diablo. ¿Puedo salir? El un satanás. ¿Puedes otra vez ¿no? este, ahí está, ya. vamos a revisar los controles porque esto está difícil ver, pues, ya están los controles este pues están listos ya para usarse nos pues, pasamos a pantalla completa ya, okay, yeah. mm -hmm. es se ve un poquillo, sexy... 64... ese ¿Está el no? ahí. Ahí, ahí, ahí, ahí, está. ahí, okay, no, ahí, no, ahí, no bien ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, no me puedo salir, no la no sé si te digo ya había recogido la moto. No, pero no quería esa. No, ¿qué le pasa a la.? Ah, ya. Que me salía de modo. No, Yo no. creo que voy a saquear la copa. Bueno, bueno, pues ¿no? no viste esta bonita, ¿sí? ¡Ojo, mira! Ah, sí, por si las dudas, yo soy el player 2, o sea, soy el de abajo. Soy el negro, el y que por lógica, para. yo soy el de arriba. Oye, ¿quién escogí? No sé. Mira, mira. ¿Con cuerdas? Con uno de estos de acá. No sé, sea, mira, ya te voy ganando. Soy el de abajo, soy el que se la va rifando bien chido. Yo soy el que va como medio manqueando. Ahora ya rebaseamos, ¿no? ¡Eso, yo! Y yo siendo caballito como todo un dios. ¿Ahora no, te vas a caer? No, no me caí ¿Qué, ¿Qué es eso? Tí. Una cadena ¡Ay, la Rosa de Guadalupe! ¡Oh! qué! ¡Eso es del diablo! Voy a volar, voy a volar, voy a volar ¡Ah! Oh. ¡Exurso se seca! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Oh! ¡Toma! ¡Potaditas potad, potad, potad, voladoras! ¡Ah, ah mira, ¿Por dónde me metí? ¡Eso es del diablo! Oh, ¡Ah! ¡Toma, cerdo! cerdo! ¡Ay, no se hizo bolita. <risa> Le copó la técnica de hoy para sobrevivir. Este juego está... Inspirado en Michael. En todo el ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! una llavecita. No sé para qué, pero... ¡Uy! Uh, esa pieza eso? como sacar la cadena. <risa> el tío, el tío, el ¡Oh! ¡Dime, papi! ¡Dime, papi! ¡Nadie eh, que diga así. ¡Dime, papi! ¡Quítate! ¡Pervertido! rayos me caí. Uh, ¡Oh! ¡Ahí mi moto! Ah, qué chapa! No se ponchan. Es el diablo. ¡Ah, que ya se va a acabar la carrera! Tati, ¡Trampuso! ¡Trampuso! ¡Te digas ¿Ah? <risa> a ver, baby! ¡Oh! ¡Cuarto, cuarto, cuarto! ¡Cuarto, cuarto! ¡Sexto! sexto Mira está. cómo bailó, si ¿sí viste? Sí. ¿Te este va a mirar, ¡Ah, chale no hacer. Tiro la mosca! Ya se cae! ¡Chale! Esto refleja que los negros no rican. Bueno, vamos, vamos. Vamos. Vamos. Tony. Ok, yo no quiero ser mujer. Ya lo, no, soy negro. Ok, yo elegiré otra vez esa foto. elegí a mujer? Sí. Ok. Que empiece pues. Toma. Ah, muere mujer. buena mujer. Ah. Ay, se cayó. Era ya, ya va a rodando como a tres metros. Pobre bebé ¿Quién la tiro? ¡Otra vez contra el poste! ¿Qué? Ah, ¿Qué? Ah. <risa> Se dice como peluche. Ay, va a bien. ¿Y creo bonita. que explotó tu moto? No, no, no. Es la moto de Chipnorros. Entonces, ¿por qué te caes? Porque yo no soy Chipnorros. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Aprendes? ¡Ah! Joder, tengo un rociador y todo ese rollo. Vas hasta atrás, me alcanzaste. Oli, guapo. <risa> Ay, eres mi batazo, amor. Oh, lo pongo en su Me los estoy tirando a todos. Oli, primero písale. Písale. De vos, Nino. Oh, mis ojos. Oh. <risa> Gol. Ahora sigue atallando los ojos. Es que ah, sí le revive, calo. revive. Caballito ¡Wow! no, man. no manches no, no sé por qué estas cosas no mueren Oh, sí oh. Toma Ah, chale dale. ¿Dónde van? Yo, sí. Yo voy en voy voy a... oh. el primero Voy en primero Voy en primero papá. Voy a hacer un gol para adentro ¿Quién me va a rebasar? ¿Quién me va a rebasar? Ahí me voy a usar. yo soy grande. Ah, qué en segundo. Calle, no. ¿Sale? Uh, uh, uh. Ah, ya, ya Continuamos. está. ¿Sigue? Sí, lo sí, ¿no? tengo los, de los Ok, ahora Ya lo cargué. Checaré mi WhatsApp. Uy, ya lo uh. Ok. Uh. Ah, se va con este. <risa> nos acordamos, se que la vamos <laughs> a de jugar qué dalle hola Charlie mi amor por dios no, no, ¡Oh! no, no, no, no, no, no, no, no, tú. no, no, no, Ah, no, no, no, moto! no, <risa> <risa> lo alcancé a ver. <risa> Yo creo que iba a rampear Hasta no, caballito. no, eso no, no, no, no, Si no, sí. no, <risa> eso eso es! es en el grande. Me di cuenta hasta que... me di cuenta que ¡Ah! ¡Quítense! Mami, después de ganar estarás orgullosa de mí. Espero que me dejes meterme de nuevo en mi casa. Te quiero. ¡Pum! ¡Pum! Pum. ¡No me tirarás! ¡Pum! ¡Me tirarás. No me, no me tiras. ¿Ares tú? Sí. ¡Ah! ah ¡Primero! ¡Sexto! Ah. Mi mamá ya no me va a querer. Ah que me oh, a a la casa <risa> en la 4, la 4 Ahora oh, la 4, bueno continuamos ahora elegiré la la, la la, la, la la cual de todas, hay una gran variedad de motos, nada más son como 4, Elegiré la otra son 4 si es cierto, gratis 3, 2, 1 go, New. ay se me olvidó con cual, un computer New computer New computer, ¿no? Banda, digo así. es que ese rato acabamos de ver como un material de, de android y donde un chavito mencionaba add new computer en vez de add new computer estaba diciendo nueva computadora pero en un idioma tonto no se entendía ni inglés pero los que no saben hablar inglés quítate no me tirarás <risa> no me tirarás le prometí a mi madre esta carrera ¡Ah! ¡Ah! quítate ¡Quítate! ¡Ah, ¡Oh, sí! ¡Muere! ¡Ah, ¡Oh, rayos! ¡Wow! <risa> ¡Uy! Por la madre de Dios, o se salió. ¿no? ¡Ay, te iba a dar! Estaba a se supone punto que por cuatro ganar. me tiras a la primera, ¿no? Sí. Sí, ya me había asustado. ¡Quítate! ¡Tú vienes um. no por pa' esto! ¡Muere! ¡Pum! ¡Muere! ¡No! ¡Qué! Um. ¿qué? ¡Ah! Ya, ya. ¡Oh! Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Todo está tranquilo, todo está tranquilo. Aquí nadie no pierde hasta que pierde. ¿De qué, de, qué dicho tan hermoso? Lo guardaré en mis lugares. Oh, puedo brincar y todas estas maniobras así bien chido. Ya me lo termino. Ya me rasco. luego me rasqué y todo ese rollo. Y me caí. Como vuelvo a rascar. ¡Ah, oh, hago truquillos y todo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Eh, perderé con dignidad. Llegaré a la carrera. Fallece wey ¡Ay, lo tomé! ¡Oh, ¡Otra vez en primero! ¡Sí! ¡Sí! ahí te va, para adentro! ¡Posti para adentro! gol ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! Esas mortales. Esas mortales del lado. Son las de Chick Norris. Así. Ah, no, no, faltan. Este aquí. Ok, yo qué es eso ya. Utilizaremos a este futuro. <risa> Yo elegí una moto con gran variedad. Échale, ¡Me echale! a ganar ¡Mure! ¡Ah! ¡Ah! Ajá, es tremoso, es tramposo. Qué buena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Oh, doña... ¡Ay! sacó una llavezota, seguro. A ver... Llegale, llégale, sí. llégale. ¡Québralo! Ahí está, gol. Gracias. ¡No! Me limpiaste en el camino, hijo. Que Dios te bendiga. Y yo me ensucié con él. ¡Ay! No, no. ¡Ay! Recuperé la pista, hijo. Ay, ah, eso es lo que hay que hacer, mira. ¿Qué tal si, si subimos hasta películas y todo a YouTube? ¿Grabamos? Grabamos la pantalla reproduciendo una película de internet y la subimos a. ¡Vamos a hacer famosos y todo ese rollo! ¡Qué ah ¡Me caí! Trompo. ¿Cómo María! voy a ¿Cómo voy a ¿Qué puedes ver? atrás ¡Qué chapa! ¡Qué chapa! ¡Molos! ¡Molos! ¡Molos! ¡Ya dale! ¡Ay, no a repasó! ¡Ay, se repasó y todo ese rollo! Ah, ya se va a Ahí ya lo saltaste! ¡Oh! ¿Por eso qué es. Even eso primero. es. Cuarto. Tercero. Quítense. Quítense, segundo primero. ¡Ah! Voy primero. Voy primero. nadie me va a quitar esto. Primero me lo va a quitar. Gol, gol, gol. ¡Pum! ¡Ah, yes. ¡Wapa! Por hacer eso quedé en tercero. <risa> <risa> Ahora, la última. En la última quise decidir a quién va a ganar, ¿no? no? ¿Quién va a ganar? Empate. Vamos a hacer un empate Esta es la definitiva Si sí, soy rebelde <risa> <risa> Es porque me he comido El tamán de chile Se me durmió? ¿Me Ya <risa> voy a checar mil watts Tengo mi puño Vale Bien malo ¿eh? Ah <risa> Toma. Por la madre de Dios, ¿qué pasó? Y para poner ambiente, les cantaré una canción. Canta lo de estreglés. Ahí No no cantes. No cantes que la... ahí, en, ahí en YouTube ponemos una canción de fondo y <coughs> me peluquero me cortaron mal el pelo Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Esto no tiene mejora Mis amigos me van a molestar A la escuela ya no puedo ni entrar Sus amigos lo vamos a molestar A la escuela él ya no puede ni entrar Solo me queda un consuelo que vuelva a crecer mi pelo Blue, blue, blue. Blu. ¡Ah! ¡Que lloraba! Toma. Ah, ah, ah, ah, ah. Haré mi entrada triunfal Ganaré esta carrera ¡Se lo prometí a mi madre! ¡Se lo sí, prometí! <risa> sí, he ganado ¡Chale! Ahí va otra, ahí va otra ah, Ahorita que sigamos A ver pues, ya acabamos con esto Ahora abrimos el... Es más Bros. Bueno, a las tres personas que íbamos a mandar saludos a nuestro en nuestro tutorial, a también eso está cariño. Bueno, dos personas que man, le dieron like que nos en la página de Facebook: man, ¿sí? ¿Qué es esa? Esa Pamela Yesenia Meléndez Cristin... y a Cristel Meguira Torres Aguilar. Bueno, pues esos son los, los saludos en nuestro video: Pamela Yesenia sabe que tanto, Cristel Naira sabe que tanto, no se sé si deben leer y Karina Lango González. Pérez, López Obrador y todo ese rayo. Gracias por ver nuestros videos. Den like en nuestra página de YouTube Hacemos como tutoriales de todo. Sí, y en nuestro canal Aparecemos como tutoriales de todo. Sí, sí, sí. Ahí está, ya se todo. Oh, oh, oh, oh, oh. ¿Cuánto vidas? Más? A ver, pues ¿No? ¿No? Dale todo. No, dale todo. No, todo... El último... ¿De 10 De diez. De 10 Este vamos a no. no, no, no. No, no, no. Nah, ya no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. me había Está lista. Sí. Sí. Bueno, pues No de <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Soy yo es el mío ah perdón ¡Ey! ¡Ey! ay Ya lo ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay a ay <risa> no, no, qué ay ay ay Mario, Josie, Luigi, Kindle, Pikachu, Pikachu, King no Pikachu Rifa. A ver, no, yo voy a elegir a Mario. Aguanta, aguanta, aguanta. aguanta. En mi castillo a ver, modo, modo completo. Uh -huh. A ah, no me peine. A ver, aquí, a ver, el... Dice pues, tenemos que ganar el ya que en el otro lo bulgué en la lo dejé el chavo tiene otro estima, déjenlo a ver con este... es que no es que no es que no es que no es Esto no es normal ¡Ay, otra vez! no es nivel no es si no es que nivel es mira! ¿Cómo es esto? es que no es ¿Qué? mi bomba, nena! ¿Qué le esquivó? ¡Déjame de tu dinero! Se va a hacer rico aquí, Maya. ¿no? ¡Uy! ¡Me patearon! ¡Uy! ¡Me volvieron a patear! ¡Uy! ¡Me patearon! ¿Qué? ¡Toma! ¡Toma! ¡More, Brinca, brinca, brinca brica, brica, ah Eso es, ¿qué nos dieron? ¿Qué nos dieron? Brinca rápido ¡Ah! Yo que no te ¡Uy, hijo! ¡No! no. ¡Es mío! ¡Eso es mío! ¡Dámelo! ¡Aaah! ah, ¡Ah! Remolino Dale, dale, dale ¡No, ya. manche! Nadie ha perdido ni una vida ¡Ey, sí, es mío! ¡Es mío! ¡No! ¡Lo agarraron! No, ¡No, ah ya lo agarraron! Brinca, brinca, brinca el remolino ¡No! ¡Ah, sí! Yo soy link Ven ay por pues la madre de dios ya me van a matar estos hombres Estos prodigiosos hombres pues... oye estamos siendo es un hombre ay oh, mi madre físico tengas que todos me van a matar, me van a matar morites ¡Qué! leche hay también, ¿Cuál es otra vez? ¿Cuál es la otra vez, es mi primera vez y ni voy a morir, soy Chuck Norris Chuck Norris del 2014 Chuck Norris a 160, ¿verdad? ¿Qué es Pero que te gustan las bombas, nena? Oye, vale, vale, vale, vale, vale, ¡Vale, vale, vale! No, no respondió el contrario Esperaré. ¡Ah! Creo que voy a morir solo. Ay, no es cierto. Oh, sí es cierto. <ríe> Ay, mira, este cerdo ya va hacia mí. Ah, casi se cae. Moverte, muévete, por favor. socorro. No, ya no. No, tramposo. Oh, por la madre de Dios. Ah, que... Ah, les valió. A sí, si ya después de muy bueno, puedo moderar. No. Cha. Le. Cha -le. Tira me veo sexy En el aire okay. Eh, eh Que Jeje está <risa> Hello, y no vamos a morir ¿sabes? La... Okay. completa por favor. ¿Qué se siente morir? Dime qué se siente. Dime lo que se siente. Ok, senta. A ver, déjame ver. ¡No, porque Pokéballo, no! Se cayó. ¡Umm! ¡Oh, remando! ¿Qué ah, me, me habían mandado? <risa> <risa> ¡Ah! Uy, me van a tomar. Ya me tomaron el batido. Eran mamapo, unos tres monos. Uy, ya me lo me Ay, lo, mandé. lo mandé como a Pedro por su casa Oh, Lo remato, lo remato ¡Oh! Toma cerdo, vuela con tu madre Se cae, ah ¡oh! se la ripó Muere buen hombre Ay, no, Toma cerdo. qué rayos rayo! ¡Ah! ¡Atrás! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vuela! vuela, vuela, vuela, vuela. no, no, no, no, soy grande! Soy no, grande. Oh! no, <risa> no, ya. Toma. Oye, buen hombre, buen hombre. <risa> bueno, ah, no, mar, ya. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no debo morir No, no, no Sí, he sobrevivido Yo no ¿Yo? Ven, venga, che Venga, che ¡Qué gol! Ven, ven. ¡Oh, man! Ya no regresas No, no, que nos les hemos bajado una vida Y a ti también nada más Tramposo los chates, voy a agarrar las vajitas de ahorita que se dejen venir. Espera que se vean en la vida. Yo agarro esa cosa. Yo agarro esa... Mira, se parece, está cayendo. ¿Sabes? Le que se venga. No, va a seguir. Te dije. No, oh, ¿qué hiciste? ¡Oh, la tiene! ¡Ey, sí. una pistolita! Tú agarrarla. Yo les salte Y les distraigo Toma, ¡Toma! ¡Tome! ¡Ah, ya no sé sería ideal! Ya llegué en tu auxilio. ¿Qué, qué hice? ¿Qué, ¿Qué hice? ¡Ah! Me de ahí. ¡Le di! ¡Le di! ¡Ah, oh, sí le di! ¡Ah! Las ¡Moscas! Este sí va a ser un video que dura mucho. Eh. ¡Ah, qué... Que agradecemos por las 4000 reproducciones de nuestro video de fútbol y los treinta y tantos suscriptores que tenemos estamos agradecidos <risa> como lo voy a leyer la nos ha salvado, <risa> estamos agradecidos 34 <risa> suscriptores, estamos agradecidos 4000 reproducciones, estamos agradecidos ha <risa> calmado Voy ah, a todos. Te agarré también a ti. Es para todos. A ti también. Yo soy que puedo. Tú hablaste. Ay, tranquilo, déjame, me hago caso. Ay, yo creo que bien. Vengan, vengan, vengan hacia mí. Ay, chale, ay yo creo que no sabía a pero me dieron Ey, ey. Tranquilo, Mario. Estaba mirando tu oh. Tú, una pistolita. <risa> ¡Uh! ¡Oh! ¡Maneaste que Estamos recuperando la pizza, compañeros. Mira, ellos tienen 7 chavatas. Mira, tú tienes 88 y yo 98. Se ¡Toma! ¡Oh! ¡Gol! Baby. ¡Toma! Baby. ¡Toma! ¡Bum! ¡Toma! ¡Bum! ¡Toma! ¡Bum! ¡Ew! ¡Toma! Toma esto tu Ajá, y ya no un... ¡Madre <risa> oh lo mete remolino madre lo metí no no no el diablo! no no no no no no no te mates! Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arregle todo. Bailan sin cesar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arregle todo. Que no bailes César, bailan sin cesar, déjenme bailar. Ya no me acuerdo de nada más, hasta ahí la dejamos. Bueno, esas fueron mis dos canciones, sé que les gustó, en, les gustó en mis canciones y entraron en sus tímpanos, no podrán sacárselas porque son demasiado geniales, si sufren de traumas después de estas canciones no, no, no me hago responsable. Toma! ¿Azul? a ver si festejan otra vez. Oh, sí, murió este chavo. Por la madre de Dios, no, no, me ¡Muere! no, no, no, no, no, no, eso hábitalo dale a tu de que te la quiten oh rayos ahí salió oh rayos uhh otra porque voy a ah me sacaron me lo volaron muere muere ah me dieron rápido rápido conseguirla una de eso es una bomba yo lo sé no lo ah eso está eso está me va a caer el cuello yo me abro yo me abro señor esa cosa que lanza... ¡Ah, oh, mira! ¡Qué rayos! Es el que se adapta. Es un... Fili-fili Pokémon raro. Le va a disparar. ¡Ah, no le dio! Ahí está. Ah, ah, se cayó. Bueno, ya murió la las ambos. la caja, agarra la caja. Yo tengo las manos ocupadas con las manos. Corre, corre, corre. y tengo un par yo Ya me voy de estas estos tontos. Mira, ahí viene este. ¡Muere! Bailan sin cesar. Bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y duerme todo. Bailan sin cesar. bailar. Okay. ¡Muere! ¡Muere! Oh, los dos, remate doble. Así tipo liberato. ¡Oh! Oh, dale, le di los dos, Esto fue hermoso. Ya lo trató. de ir abajo tío. en equipo. Que nada, le pegué. Oh, oh, Qué rayos. ¿Qué cosa ha descabado? Muere. Oh. ¡Tíralo! ¡Ah, oh, no le vi! Mira el otro si se salvó. No, no se salvó. Toma. Oh, si regresas ah, ya le dan Ya le lanzó mi bolita El pobre fuego. Chao iba bien campante iba bien campante intentando llegar Pobrecito No volver a salir Ah nos tiraron a los dos ¡No, que mi espada! ¡No! ¡La de Dioses! ¡No! Damelo. Uh. ¡Pum! <risa> ay, ay, ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Dispárame! ¡Quiero ver cómo me disparas! ¡Ah! Oh, ¡No! ¡Si sí me disparas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y! ¡Ya me estoy dando en ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muere! ¡Mario! ¡Ah! ¡Te agarré! ¡Volarás! ¡Toma Mario! te agarré ¡Es corto! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡No lo arrepiamos! ¡No manches! ¡Ele iba a agarrar! Tomen los dos. Tienes <risa> trabajo en equipo y si regresas te matamos. Ya <risa> estás dando las ¿Talá? últimas, hijo. A 100 tienes 8 y yo 7. No, 107. Ah, yo sí. No, te lo quieres meter. Yo le di 107, ¿Qué? Ah, ¿Qué? Ah, le das, le das, le das, aquí le das. Ah, se salvó el chavo. Estás volando. <risa> no, sí, no, sí, no. A ver esa es mía? No, no tú traes la espada y la no, para hacerlo. De... El compañero espada. ¿Dónde está el, el sexy Spider-Man de los 60 cuando se necesita? Toma, ahí le doy... Ah, le di al chavo. ¿Qué? Ah, se pasaron y ellos también hacen sus buenos trabajos en equipo. Ah, que esca. Ah, qué terrible. Papá, iralo. Oh, qué se siente. Qué se siente. Toma. Con vale, mi María. Le vale. Ah, me dieron. Y bueno, ya se me volé. ¡Vaya! Vale, ¿por qué a mí sí me mataron y a ti no? ¡Guau, pága! Ay, que se sí les iguala. ¡Rápido, rápido, rápido! Agárrala, la de no ser mía. De ser mía. Debo estar en mi poder. Agárrala. Estoy tontos. Tomen, tontos. Toma. ¡Oh, boludo! Moles, bueno, doña María! ¡Noles! No qué... ¡Oh, míralo! <risa> se chavo. ahí carazo dale dale Ya viene el remolino no no me llevo me quiero. dale dale ahí toma por la madre de Dios ya me mataron ya me por si las duras por si los moscas como dicen Voy a llegar caminando, canalidad. Esto lo estoy haciendo muy fácil. ¡Ah! ¡Si me dio! ¡La bomba! ¡Pero ¿Cómo ah. hace esto? Oh, los dos, los dos. Oh. ¡No va! ¡No! ¡No! ¡No ¡No ¡No va! Ah, ¡No va! ¡No ¡No va! ¡No ¡No No, no me hili. Dale. Oh, ya me metió. A meterlo, comételo. Vamos a meterlo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, aquí está. Ahí está, mira, ya los dos tienen una vida. Ya, mira, matamos a este chavo. Hola. cuenta? ¡No! Ah, se mataste tú. Ahora se me dijo que te ni No, no, yo puedo hacerlo mucho. Pas, güey. Además, no, no, no. si pierdo mis vidas, te puedo robar, güey. ¿Qué jodido? ¡Muere! ¡Ah, no Ay, madre, te puedo salir! salir en el ah, ¿qué, qué, qué, ¿Qué fue eso? ¿Estaba abajo? ¿Estaba arriba? está el Eh, ahora sí, toma, papá. ¡Toma! Dije. Dije que tal, oh, ah, me no, esquivó, sí. me esquivó. Ya me no me esquivaste, Adiós. Ah, ah, ah. no. Esta es mía, leyes ley es mía. ¡Ay, no le di! No, ah, <risa> no regresas. Sí, ganamos. Ay, ¡Ay, casi muero! Mira, yo bien guapo. Okay. mira El está abajo. El equipo rojo es la bola. Bueno, hasta aquí el tutorial. Creo que ya duró unos 50 minutos. Bueno, les dejamos con... con la imagen de no sé con con mi imagen de escritorio hay los vidrios <tose>